Dime la verdad, ¿algo de esto te suena? ¿Sientes que te esfuerzas muchísimo pero no logras conseguir más clientes para tu negocio? ¿No sabes cómo generar más ventas? ¿No tienes idea de por dónde empezar o qué es lo que está fallando? ¿Envías presupuestos a todos tus clientes pero ninguno de ellos te responden? ¿Parece que una vez que les cuentas cuánto vale tu producto o tu servicio desaparecen automáticamente? Si esa es tu situación, estás en el sitio correcto. Hoy comienza el curso de Marketing y Ventas en el que te voy a enseñar cómo crear un plan de comunicación y una estrategia de venta para que logres vender más con tu negocio. Soy Cecilia de Birli y aquí en mi canal de YouTube hablo sobre marketing en redes sociales, comunicación digital y ventas con Herset. Te invito a que te suscribas ya mismo a mi canal y que no te pierdas ninguno de los contenidos que publico cada una de las semanas. Este curso va a constar de 10 módulos en los que te voy a enseñar cómo vender de forma estratégica y sobre todo con el corazón. Suscríbete ya mismo y comenzamos con el tema de hoy. Thank <laughs> you. Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de cómo crear un plan de comunicación. Te voy a enseñar cómo crear un plan de comunicación mínimo viable porque esta es una de las patas más importantes a la hora de generar ventas. Tenemos que tener en cuenta que generar ventas no solo consiste en tener una estrategia de ventas, que por supuesto que es un eh, factor muy importante para que lleguen las ventas a tu negocio, sino que también previamente tenemos que tener bien trabajado un plan de comunicación. Vamos a empezar creando un plan de comunicación mínimo viable es decir esto es lo mínimo que tu negocio tendría que tener para comenzar a funcionar con este plan de comunicación y posteriormente aplicar esta estrategia de ventas ten en cuenta que como te dije al principio las ventas son la suma del plan de comunicación más la estrategia de ventas en muchos casos me encuentro con marcas que me dicen yo tengo un problema en donde eh, no genero ventas porque no tengo una estrategia de ventas, pero tampoco hay un plan de comunicación. Entonces, no sirve de nada ejecutar un plan de ventas si previamente no hemos trabajado en este plan de comunicación. Dentro de este plan de comunicación lo que vamos a hacer es contarle a nuestros clientes quiénes somos, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, por qué somos diferentes a las otras personas que ofrecen el mismo producto o el mismo servicio que nosotros. Entonces, como verás, el plan de comunicación es muy, pero muy importante. Tenemos que tenerlo como parte de nuestra estrategia porque para que lleguen las ventas, primero tenemos que contarle a nuestra audiencia qué es lo que nosotros hacemos, quiénes somos y todo lo que he mencionado anteriormente. Si las personas no saben de nuestra existencia, no tenemos visibilidad, no... Eh, difundimos qué es lo que nosotros estamos haciendo, evidentemente será más complicado que lleguen a comprarnos. Hoy en día la forma de vender ha cambiado totalmente. Antes bastaba con que tú digas, yo vendo este producto, vendo este servicio, este es el precio y se terminaba. La persona tomaba una decisión, lo quiero o no lo quiero, me gusta o no me gusta, pero hoy en día las ventas no funcionan de esta forma todo ha cambiado y ha evolucionado. Hoy en día las personas necesitan conocer una marca, necesitan saber qué es lo que ofrece esa marca, necesitan saber por qué esa marca es distinta al resto y necesitan sentirse alineados en cuanto a, a valores con esa marca en concreto, saber quién está detrás de esa marca, la historia de esa marca y un largo, etcétera. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, tenemos que trabajar muy bien nuestro plan de comunicación, porque si lo hacemos de forma correcta, este plan de comunicación será el que lo, eh, posteriormente nos permita aplicar todo lo que vamos a ver en la estrategia de ventas. Ten en cuenta que aquí te lo estoy contando como si fueran dos partes totalmente separadas, pero más adelante dentro de este curso vamos a ver cómo este plan de comunicación se vincula totalmente, porque van totalmente unidos y de la mano el plan de comunicación y el plan de ventas, pero... Para empezar, quiero que te quede bien claro qué es el plan de comunicación por un lado y qué es la estrategia de ventas por el otro, que será lo que veamos en el siguiente módulo. ¿sí? Pero hoy vamos a empezar con el plan de comunicación, un plan, como te dije, totalmente mínimo viable. Esto es lo mínimo e indispensable que tendrías que tener en marcha. Por un lado tenemos las redes sociales. Cuando hablo de redes sociales, aquí es importante que puedas analizar en qué redes sociales vas a invertir tu tiempo. Recuerda que no es necesario que estés presente en todas las redes sociales, sino que tienes que estar en esas redes sociales en donde está tu cliente objetivo. Allí es a donde tienes que centrar todas, eh, todos tus esfuerzos y en donde deberías estar presente. Entonces, no se trata de elegir las redes sociales que están en tendencia, como por ejemplo decir ahora, bueno, voy a irme a Twitch, voy a estar en TikTok porque me han dicho que funcionan muy bien, sino de analizar si realmente tu audiencia está o no está en esas redes sociales. Una vez que tengas seleccionados esos canales, vas a necesitar crear una estrategia dentro de tus redes sociales. Aquí arriba te voy a dejar una tarjetita en donde puedes encontrar el curso gratuito de creación de contenidos que te va a ayudar muchísimo para poder crear todo este plan dentro de tus redes sociales y para poder crear contenidos que realmente capten la atención de tu audiencia y te ayuden a convertir seguidores en clientes. Otro de los aspectos que tienen que estar siempre presentes dentro de un plan de comunicación es la página web. Es muy importante también que tengas tu página web. Hoy en día tienes muchísimas herramientas o al menos que tengas algún sitio. ¿sí? Por ejemplo, podría ser Google My Business. Si tú no tienes la posibilidad de eh, gastar eh, dinero en crear una página web y crees que tú no lo puedes hacer porque realmente es muy muy, muy económico. De hecho, mi primera web me salió tan solo 2 euros. Realmente he comprado el, el dominio, he comprado el hosting y ya está. Me salió tan solo dos euros y me la creé yo misma con eh, una, una plantilla. Posteriormente, cuando fui avanzando, evidentemente... Eh, contraté a un diseñador web para que me haga una página web mucho más bonita, más profesional y que pueda transmitir un poco lo que yo, lo que yo quería. Pero bueno, inicialmente comencé con una, con una web y dentro de esa web lo que hice fue poner un lead magnet para empezar a atraer a personas desde las redes sociales llevarlas a mi página, que se descarguen un regalo y que me dejen su correo para yo posteriormente poder hacer campañas de email marketing. ¿sí? Entonces, como ves, es todo una, una rueda. Utilizamos las redes para llevar a las personas a nuestro territorio, que es nuestra página web, porque recuerda, las redes sociales no, no, no nos pertenecen, pero nuestra página web sí, y... Eh, Posteriormente lo que hacemos es nutrir a todas esas personas que les hemos entregado un regalo con contenidos a través de email marketing. En los tres canales lo que tenemos que tener es contenido útil para nuestro público objetivo, contenido que ayude a esa persona a salir de sus dudas, a resolver su problema y a vernos a nosotros como referentes dentro de nuestro sector, para que nos vean como expertos, para que sepan que nosotros somos las personas que tenemos la solución a ese problema que ellos tienen. Entonces, ¿qué es lo que tendrás que tener como mínimo, mínimo, mínimo en marcha para tener un plan de comunicación? Estos tres aspectos trabajados. Presencia en redes sociales, recuerda, elige dos o tres como máximo. Una página, una página web, si no puedes invertir en esa página web, como te decía, tienes la opción de crear una página en Google My Business, que es una, una red social, pero que también funciona muy bien para posicionarte y en donde puedes ir compartiendo contenido, en donde puedes contar en dónde estás y demás. Otra opción, puedes crearte una landing page de aterrizaje en donde la gente pueda llegar y ahí esté toda tu información. Entonces, tienes muchísimas, muchísimas opciones para tener presencia en una página para poder llevar a la gente y ahí entregarles un lead magnet. Puede ser un ebook, una masterclass, un taller gratuito, eh, un checklist, una guía, eh, un workbook. Bueno, tienes infinidades de opciones. Lo importante es que entregues algo que sea de valor, algo que tú sepas que es ese problema que tiene tu público objetivo y que a través de ese contenido ellos puedan comenzar a verte como un referente dentro de tu sector. Siempre aclaro cuando me refiero a referente que lo que quiero decir es que tú eres un experto dentro de esa área, no estoy hablando de que te vas a convertir en un gran gurú o que tengas que ser un gran gurú, sino que las personas te vean a ti como alguien que entiende y domina una temática en concreto, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Para eso entonces usamos ese lead magnet, ese gancho para llevar a la gente a eh, nuestra página. Y luego tenemos el email marketing. Dentro del email marketing lo que vamos a hacer es ir enviando campañas en donde vamos a ir nutriendo a toda esa audiencia. ¿Cuál es el objetivo de tener todo este plan de comunicación mínimo viable? En primer lugar, atraer, atraer a nuestra audiencia, que nos descubran, que vean quiénes somos y posteriormente convencer, a convencerlos, convencerlos de que nosotros somos su mejor opción, que somos expertos y que tenemos la solución a ese problema que ellos tienen. Y por último, evidentemente, a los que se conviertan en clientes, fidelizarlos. Estas, eh, este plan de comunicación también nos sirve para fidelizar a nuestros clientes actuales. No tenemos que olvidarnos de nuestros clientes y solo centrarnos en buscar nuevos clientes, sino tener presente también que tenemos que tener dentro de este plan de comunicación acciones que nos ayuden a fidelizar a las personas que ya son clientes ¿Por qué? Porque es mucho más fácil convertir a un cliente en que siga comprando que buscar un nuevo cliente. Así que atender muy bien a nuestros clientes actuales es fundamental. Así que para eso vamos a utilizar todo este plan de, de comunicación, presencia en redes, página web, email marketing, siempre con contenido útil para tu público objetivo. Muy importante, ten en cuenta que el contenido y aquí lo, lo he aclarado, contenido útil para tu público objetivo. Con esto, ¿qué es lo que te quiero aclarar? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que no tiene que ser contenido que tú consideres que sea de utilidad, sino que tiene que estar basado en las necesidades que tiene tu audiencia, que tiene tu cliente ideal, muchas veces pecamos por considerar que un contenido es útil porque nosotros expertos lo consideramos así pero quizás tu audiencia no está en ese punto para considerar ese contenido como contenido útil o tal vez ya está más eh, avanzado y sabe más y por lo tanto tampoco ese contenido le aporta valor, así que es muy importante que esto lo tengas presente y que lo apliques en los tres canales que vamos a utilizar dentro de este plan de comunicación mínimo viable. Ese es el primer aspecto que tenemos que trabajar para posteriormente comenzar a trabajar en esta estrategia de ventas que vamos a ver dentro de este curso. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, te invito a que me dejes un like, a que, por supuesto, te suscribas aquí a mi canal. Me encantaría tenerte dentro de mi comunidad en YouTube. Además, no quiero que te pierdas los próximos vídeos que se vienen de este curso gratuito. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao!